Ok. Hola a todos. Hoy, 7 de abril del 2020 y en tiempos de pandemia por el COVID-19, este es el segundo día de En Profundidad. Una experiencia social de comunicación humana en la que desde el mismo punto de mi casa me conecto con aquellos rincones que hayáis seleccionado de la vuestra, para que una persona significativa y una información relevante nos acompañe emocional, presencial e informativamente en estos tiempos de aislamiento social o de distanciamiento social y de información indiscriminada. Este es un espacio sin maquillaje sin andamiaje, en igualdad de condiciones y preocupaciones, sin ediciones y con interrupciones. Donde lo único que prima son las personas, la comunicación y la información con una mirada social y humana. Así que hoy, para adentrarnos en profundidad tengo el gran placer de tener como primera invitada a una mujer y la verdad que me da muchísima alegría de decir esto, una mujer, una madre recientemente y una científico dedicada a la lucha contra las enfermedades infecciosas. Y aquí tenemos a Sara Landeras. Bueno, mil gracias Sara, ¿cómo estás? Hola Arianna. muy bien, muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Pues nada, estaba diciendo eh, que eres una mujer, como mujer creo que me siento muy identificada y muy contenta de que sea una mujer científica la que abra este espacio de conversación que ha sido madre, eh, muy recientemente, con un hijo preciosísimo, Daniel, y, y bueno, y que eres una científica que se dedica a la lucha contra las enfermedades infecciosas. Eh, entonces, bueno, eh, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿cuál es esa lucha contra las enfermedades infecciosas que llevas? ¿En qué consiste tu investigación? Pues yo empecé en el año 2002 estudiando el virus de la gripe, que es donde hice eh, el doctorado en el virus de la gripe. Eh, también buscando antivirales eh, y porque aunque sea un virus que estamos más acostumbrados, igualmente sigue siendo muy peligroso. Mata como a 500.000 personas eh, al año y va mutando cada año. O sea que me hacía gracia estos días cuando Hablando del coronavirus, la gente desprestigiaba un poco a la gripe, no decían, va es como una gripe. La gripe es muy peligrosa y, y siempre lo tenemos que tener en cuenta, que en el año 1918 causó 40 millones de muertes, eh, no se nos puede olvidar. Y en este siglo ha habido dos pandemias de gripe, lo que pasa es que no nos ha afectado tanto a nivel social como el coronavirus. Uh -huh. eh, después me vine a América, a San Diego, para hacer el postdoctoral en el virus del ébola, que uh -huh. se parece un poco a la gripe y al coronavirus en cuanto a que son virus con potencial pandémico y que aparte tienen un origen zoonótico, vienen de, de animales. Todos son virus también RNA, que aunque no signifique mucho para la gente que, que no sepa de biología, significa básicamente que tienen mucha capacidad de mutación, de evolucionar. Entonces, uh -huh. eh, si diseñamos un antiviral hoy, a lo mejor no vale mañana. Y ahora, con esta nueva pandemia del coronavirus, estoy estudiando el coronavirus también. Eh, estamos haciendo mucho esfuerzo en mi laboratorio porque nunca lo habíamos estudiado, pero se parece bastante a, entre los virus. Eh, yo creo que una vez que sabes de un virus, puedes saber de otros. Pero igualmente es un esfuerzo conjunto uh -huh. lo que estamos haciendo. En concreto, estamos trabajando en mi laboratorio con anticuerpos y con antivirales. Todo el mundo en las noticias habla de vacunas, eh, pero las vacunas son profilácticas. Te protegen antes de que te infectes con el virus. Uh -huh. eh, tú, por ejemplo, para las paperas, te pones una vacuna anti, eh, contra las paperas, generas anticuerpos que en un futuro, si te infectas, te van a proteger. Uh -huh. Pero de nada sirve si ya estás infectado, que te pongas una vacuna contra paperas. Para uh -huh. ello necesitas antivirales o anticuerpos. Uh -huh. eh, que es a lo que nos dedicamos en el labo. Entonces, el abordaje que nosotros hacemos es desde el punto de vista de la estructura de las proteínas. Uh -huh. Entonces, purificamos proteínas que son muy importantes, componentes muy importantes del de coronavirus y lo que tratamos de saber, lo, básicamente lo hacemos fotos uh -huh. para saber eh, cuál es su estructura eh, tridimensional a nivel atómico, o al sea, máximo nivel que, que puedes. Entonces, una vez que tú tienes esa fotografía en 3D, puedes encontrar ciertos bolsillos en los que puedes encajar un antiviral. Es más o menos como un candado y una llave, básicamente. Entonces, ese es el abordaje que hacemos en el laboratorio, básicamente. Y después, con los anticuerpos, estamos recibiendo anticuerpos de gente que ha sobrevivido a la infección por coronavirus, eh, eso significa que esos anticuerpos deben ser buenos, porque esa gente ha sobrevivido, o sea que son anticuerpos neutralizantes, potentes. Entonces lo que hacemos es purificarlos y simplemente estudiarlos, mirar a ver cómo son, qué tienen de diferente. Eh, toda la gente que sobrevive tiene los mismos, más o menos los mismos anticuerpos o una gran variedad de ellos eh, puede neutralizar la infección. Entonces todas estas preguntas eh, tienen una respuesta a corto plazo que va a ser curar a la gente dándole anticuerpos directamente o a largo plazo aprender sobre todos estos anticuerpos para mejorar la vacuna en un futuro. O sea que es muy interesante, estamos eh, un poco agotados estos días ahí trabajando con mascarillas, con guantes, con todo pero, pero es muy, muy bonito y sobre todo sabes que puedes ayudar a la sociedad, o sea que es muy estimulante. Esto, bueno, lo primero, Sara, agradecerte que estés aquí, sobre todo por la situación que, que desde tu laboratorio estáis viviendo, ¿no? Ahora mismo, obviamente. Y, pero quiero resaltar algo que decías, que comentabas que habíamos tenido antes dos eh, pandemias, ¿cierto? ¿Puedes decirnos o puedes explicarnos un poco más sobre eso? Sí, eh, bueno, hemos tenido. Más de más de más. En el, desde el año 2000, por ejemplo, eh, porque anteriormente las pandemias eran más la peste, eh, esto estamos hablando de siglos atrás, eh, mm -hmm. más provocada por bacterias. Eh, por ejemplo, la de la peste se llama Yersinia pestis eh, y, y bueno, ha provocado unas pandemias de, de, de matar como al 50% de la población de Europa, cosas eh, muy increíbles pero tras la aparición de, aparte de medidas de limpieza y de, todo, de los eh, antibióticos, ya no estamos viviendo muchas pandemias eh, con bacterias, de hecho ninguna en este siglo. Casi todas son provocadas por virus. Entonces las últimas pues, han sido la de 2009, de gripe, eh, que comenzó en México, llegó un poco a España, pero... Yo creo que no tuvo mucha relevancia social, a nivel científico sí, pero no social. Después en el 2014 eh, vino polio, que polio se creía ya casi extinta, pero hubo un pequeño brote que preocupó mucho porque la polio es bastante peligrosa. Y también ese mismo año eh, pasó lo del ébola, que lo del ébola sí que tuvo un poco de repercusión por el mismo motivo, porque nos llegó a España, ¿no? eh, hubo el caso de de este cura que fue ayudar ahí en Misiones a África, se infectó y después ahí en el Carlos III una, una enfermera se, se infectó de ébola. Entonces ese sí que tuvo un poco más de, de repercusión social, pero como se quedó ahí y se pudo contener, yo creo que ya nos olvidamos de, uh -huh. del potencial pandémico de estos virus. Pero hemos tenido varias llamadas de atención este siglo. Lo que pasa es que hasta que no nos tocan desde muy cerca, hasta que no vemos como en este caso a nuestros mayores muriendo o tantos casos de muerte, no, no le hacemos caso. Pero ya ha habido varias llamadas de atención este siglo. Sí, eh, enlazado con eso que acabas de decir, efectivamente ha habido varias advertencias, ¿no? eh, empezando desde el director general de la Organización Mundial de la Salud, eh, incluido también Bill Gates, eh, que venían diciendo que básicamente el próximo reto al que la humanidad eh, se tenía que enfrentar era de tipo epidemiológico y no bélico, básicamente. ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que parece, sin embargo, que nos ha pillado esta situación por sorpresa, sobre todo en la mayor parte de los gobiernos occidentales. Y mi pregunta, que obviamente excede de digamos de lo que es tu investigación, eh, pero mi pregunta es ¿por qué, no? ¿por qué? ¿Por qué piensas que esta situación está ocurriendo de esta manera? Sí, yo creo que hay que tener un punto, una visión, hay que tener visión para haber para predicho esta, esta pandemia como hizo Bill Gates. No sé si fue hace cinco años que él ya empezó a mover hilos y de hecho estamos colaborando con ellos ahora mismo. Hay como 40 o 45 laboratorios trabajando con Bill Gates porque él ya había pensado, él sí que había visto los signos y, y había pensado que esto podía ser una realidad y ya tenía montada como una red. De, de, de, como, un, como un pipeline, como un procedimiento de qué hacer en caso de, de una pandemia. Entonces, eh, digamos que gente con tanta visión como Bill Gates ya, ya lo tenían en, en mente. Eh, ¿Por qué nuestros gobiernos no lo tenían en mente? Quizá porque puede ser culpa de los científicos que no sepamos eh, transmitir la importancia de de estudiar este tipo de virus para estar preparado, pero también culpa de los políticos por no invertir en, en ciencia. Por ejemplo, hubo un laboratorio hace unos años que estaban a punto de sacar una vacuna para SARS, que nos hubiese venido muy bien a día de hoy, ya que SARS y sars 2 coronavirus SARS 2 que es el agente causante de esta pandemia, son muy parecidos. ¿Qué pasó? Que se cortó la investigación ahí, se cortaron los fondos y esa vacuna quedó queda en el olvido, uh -huh. o sea que esto es debe servir como llamada atención a los políticos para darse cuenta de que la ciencia es muy importante y no solamente cuando nuestras vidas están en riesgo, no en todos los momentos, uh -huh. eh, pero sí los científicos creo que también deberíamos transmitir un poco ya no los políticos a la sociedad uh -huh. la importancia de la ciencia y de la prevención uh -huh. que es que es lo más importante. Uh -huh. Uh -huh. Vale. Eh, otra cosa que te quería preguntar y esto ya desde tu experiencia personal como madre, eh, mi pregunta es un poco cómo ves esta situación eh, y cómo crees o qué tipo de medidas te gustaría que se adoptasen para que, digamos, tu hijo pueda vivir en un mundo probablemente... ¿Mejor? Sí, bueno, por un lado con los bebés eh, a día de hoy da, da gusto porque tú llegas a casa con mucha preocupación eh, por que tu familia esté bien, que la sociedad esté bien, con mucho estrés en el trabajo y mucha responsabilidad por intentar sacar algo lo más eh, temprano posible para ayudar. Y entonces tienes la cabeza como cargada de, de muchos pensamientos y de repente llegas a casa y te encuentras a un bebé de cuatro meses eh, que su única preocupación es si coger el juguete azul o el rojo. Entonces, esta vuelta a la simplicidad eh, que tienen los bebés, la verdad es que te, te hace muy feliz eh, al final. Eh, pero bueno, yo lo que quiero para él, eh, sobre todo relacionado con esta pandemia, es que todos reflexionemos. Entonces yo creo que este canal que estás abriendo es muy interesante. Porque ayuda a la reflexión. Y tenemos que reflexionar sobre muchísimas cosas. Eh, la primera, por ejemplo, no, no es que sea la más importante, pero una de ellas es en, nos hemos confinado en casa y cómo ha cambiado el mundo. El aire está muchísimo más limpio eh, a día de hoy. Los animales están invadiendo las calles. <ríe> no en todos los países, pero se han visto hasta osos hormigueros en ciudades. Entonces, esto yo creo que nos dice que quizá eh, deberíamos mejorar nuestras prácticas comerciales y también eh, personales, ¿no? eh, para que sean más amigables con el medio ambiente eh, al final. Eh, que no nos pase como con esta pandemia, que no nos la tengamos que ver tan de frente para verla. El mundo nos está dando señales y, y las estamos viendo. Entonces lo único que hay que hacer es hacerlas caso y tratar de prevenir es lo más importante, que tengamos la misma unidad y el mismo compromiso que, que la gente está teniendo con esta pandemia, pero para la lucha contra el medio ambiente, porque el mismo número de vidas o más eh, pueden acabar si no lo hacemos al final. Eh, después también otro, otro punto en el que hay que reflexionar es que la ciencia muchas veces es la única vía de de escape. Ahora mismo, todo el mundo nos está poniendo a los científicos el peso del mundo en nuestros hombros eh, y para hacer las cosas muy rápido. Y en ciencia al final se necesita tiempo para, para llevar a cabo las cosas, para probar que no sean tóxicas en humanos. No podemos, no somos magos que hagamos así y que salga haga una antiviral. Se necesitan años de investigación. Entonces espero que la gente reflexione y se den cuenta de la importancia de la ciencia de tener un buen sistema científico y también los científicos por nuestro lado deberíamos eh, comunicarnos mucho más con la sociedad para estar más presentes en, en sus vidas. Que la gente, por ejemplo, cuando vaya a votar, uno de los puntos que vaya a mirar en un programa sea este político está invirtiendo en ciencia o no, porque a día de hoy eso no se mira, nos preocupamos por, por otras cosas. Y después en cuanto a relaciones humanas, eh, yo creo que tenemos eh, mucho que reflexionar. Por un lado, el virus no tiene fronteras, está infectando a ricos, a pobres, eh, a famosos, no famosos, gente con poder, gente sin poder... O sea que tenemos que reflexionar que al final, aunque uno sea rico y otro pobre, todos somos humanos. O sea, volver otra vez a ese concepto de humanidad, de darnos cuenta que ese vagabundo y Boris Johnson, que ahora mismo está en la UCI, son lo mismo en concepto, en esencia. Después el dinero puede ser lo que sea, pero al final todos estamos juntos en esta guerra contra el coronavirus porque todos somos seres humanos, al final, o sea, volver a esos conceptos básicos. ¿no? Eh, y después también deberíamos reflexionar quiénes son los héroes en nuestra sociedad, porque yo ahora mismo yo no veo ni a modelos ni a futbolistas eh, trabajando, solo se ven agricultores, ganaderos, transportistas cajeros del supermercado, la gente que repone la comida, médicos, eh, investigadores. Eh, por tanto, yo creo que está muy bien que esas profesiones que muchas veces no le damos nada de valor al sector primario, sobre todo, les veamos como los héroes de nuestra sociedad, que al final sin ellos no podíamos estar haciendo el confinamiento y había muchísimas más muertes. Eh, y bueno, por último, yo creo que otro punto para reflexionar es eh, la tecnología. Ahora mismo estamos todos confinados en casa, bueno, yo en particular no, pero la gente está ya harta de, las, de la tecnología. Ya se han visto todas las películas de Netflix, ya eh, no saben a qué amigo más escribir por el WhatsApp, eh, ya han, han entrado en todas las redes sociales, ya la gente ha visto todo lo que le interesaba. Y ahora es cuando echamos de menos el contacto humano. Es decir, es que me apetece bajar al bar y tomarme una cerveza con mis amigos. Me apetece ver a mi abuela y darle un abrazo enorme. Entonces, eh, quizá un punto positivo de esta pandemia es que eh, nos tiene que ayudar a reflexionar otra vez en este sentido. Que antes, yo creo que antes de la pandemia todos estábamos muy metidos en las redes sociales y olvidándonos un poco de las relaciones humanas. Eh, se hablaba mucho de que en Navidad, en la cena de Navidad, estaba todo el mundo con el móvil, con el iPad. Ha habido muchos eh, anuncios publicitarios en ese sentido. Y yo creo que es verdad. Ahora vas a cenar y mucha gente está con el teléfono. Pues esto que nos ayude a, a ver la importancia de las relaciones humanas, ¿no? Eh, que al final es lo más importante. Por tanto, lo que quiero para el futuro de mi bebé es un mundo eh, más humano, más eh, humano que prevengamos en vez de poner parches cuando, cuando ya está el problema en nuestra, en nuestra cara y un mundo en el que crea en, en la ciencia, eh, mm -hmm. al final. Yo creo que esas son las tres cosas que, que quiero para mi bebé. <risa> <risa> vale, la última, la última pregunta, y esto lo tengo que mirar, esto... Bueno, he visto que has sido recientemente ganadora de la 2020 Julie and Ricky Families Spark Awards. Sí, sí, sí. <ríe> es que, Mi más sincera no enhorabuena por muy eso. Bien, gracias. Y veo que ahí hablas de la prevención temprana eh, del virus del ébola y sí. su cura, digamos, económica. Eh, no sé un poco cómo traducirlo, pero sí. al español, ¿no? pero más o menos eh, sería eso para que todo el mundo nos entienda. ¿Nos puedes hablar un poco de esa situación? Porque eh, me refiero, como señalabas antes, hemos tenido otros brotes eh, epidemiológicos antes, ¿verdad? incluso pandemias. Me pregunto si el impacto mediático que estamos teniendo ahora es también, está relacionado también con... Eh, con que este virus en concreto eh, pues eh, probablemente ha entendido menos de barreras eh, geográficas y económicas eh, menos que los anteriores virus, ¿no? Entonces, anteriormente, por ejemplo, el ébola era más una, eh, un brote relacionado con África, ¿no? Por ejemplo... Pues, y, y pienso desde mi punto de vista que mediáticamente eso también eh, de alguna manera fue minimizado porque bueno, era africano y se extendió eh, obviamente a otras partes. ¿no? Pero eh, en relación con este award que has tenido, ¿nos puedes comentar por favor este proyecto? Sí. Yo creo que es importantísimo. Sí, eh, aquí hay muchísimas cosas que comentar porque, como bien decías, eh, quizá la repercusión mediática no, no fue tan alta porque es África, no nos afecta a los demás. Pero bueno, como en aquella ocasión en concreto, en el 2014, sí que hubo algunos infectados en América, en Canadá, en Brasil, en Europa... Eh, ahí fue la primera vez que vimos el impacto de los vuelos internacionales. Porque esto estaba en África, sobre todo en África del Oeste, eh, este brote. Eh, pero una sola persona infectada con Ebola voló a Nigeria, que es una metrópolis de 21 millones de personas. Entonces, y un montón de vuelos internacionales diarios. Entonces, solo con una persona infectada eh, se propagó por todos estos países que te he comentado anteriormente. Entonces, por eso antes decía que es una llamada a la atención, porque esto lo vivimos, pero en una escala pequeñita. Eh, y una de las razones no es porque lo hiciésemos mejor ni peor en el pasado, es por las características del virus. El virus del ébola es un virus muy letal. Eh, tiene en algunos casos un 90% de letalidad. Eso significa que 9 de cada 10 personas mueren sí o sí por el ébola. Este nuevo virus, el SARS-CoV-2, eh, todavía se está estimando, pero entre 2 y 3 personas eh, pueden... Eh, o sea, cada persona infectada puede infectar a 2 o 3 personas, pero su letalidad no es muy alta. Y quizá por eso está, se está dispersando también. Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, tú tienes un virus, infectas a otra persona y la otra persona se muere. Ese virus que necesita un hospedador para vivir ha matado a su hospedador. Entonces digamos que es un mal virus, es un virus menos exitoso, el virus de ébola La mejor estrategia para un virus es ser poco peligroso, como el virus del herpes por ejemplo. Eh, cuando tú no matas a tu hospedador, puedes vivir en tu hospedador toda la vida y como hace el herpes en el cerebro y puedes dispersarte, e infectar a otras personas y así pasa que el 90 y tantos por ciento de la población está infectada con el virus del herpes. Es un poco lo que le pasa a este virus, no es tan letal como el ébola eh, y se dispersa muy bien. Entonces tú no te das cuenta que tienes ningún, tú no tienes ningún síntoma, te encuentras muy bien, o quizá estás mocando un poco, un poquito de tos, pero no le das importancia y estás propagando el virus. Eh, o sea que digamos que es un virus muy exitoso porque es menos letal, menos patogénico. Eh, y bueno, y volviendo un poco al, a lo que decías del proyecto de, de África, es porque para el ébola se están estudiando muchísimo tratamientos con anticuerpos. ¿Y qué pasa? Que al final los tratamientos con anticuerpos son muy efectivos, pero carísimos. Son tratamientos muy caros. Normalmente tienes que combinar dos o tres anticuerpos y el precio es altísimo. Entonces digamos que vale para proteger a alguno de tus ciudadanos, por ejemplo aquí en Estados Unidos, si algún americano se infecta con el virus del ébola, ese cóctel de anticuerpos le puede salvar la vida. Pero realmente eso no es posible para salvar a África. Es, es imposible eh, para eso es mucho mejor un antiviral que es un compuesto químico muy barato que se puede transportar mejor eh, porque los anticuerpos necesitan cierta temperatura y ciertas condiciones un compuesto químico simplemente lo puedes liofilizar hacerle polvo mandarlo a áfrica en grandes cantidades y que se salve toda áfrica entonces mi proyecto fue un poco relacionado con eso decir Veo muy importante la, la investigación con anticuerpos eh, para el ébola, pero realmente no creo que queramos salvar África. Realmente queremos salvar a los pocos eh, ciudadanos americanos que se infecten con, con el ébola. Así que hice una propuesta, porque este award, este premio es para ideas un poco locas, digamos. Quieren financiar proyectos de riesgo que nunca se financiarían por el NIH. Eh, porque el objetivo es dar una oportunidad a esos postdoctorales que tienen una idea, entonces nos dan un dinero que nosotros podemos gastar en lo que queramos y eh, conseguir suficientes eh, resultados preliminares para en el futuro poder pedir un, un grant del NIH. O sea, que esa es la idea de estos eh, premios. Y aparte, relacionado con esto, me gustaría dar las gracias a toda la gente que dona dinero para, para estos premios que se llaman Spark, porque son don, donos privados. O sea, es gente pues, que se dedica a otras cosas y que dan dinero para la ciencia. Y también me gustaría dar un toque de atención en, en España, para que se vea lo privado como una alternativa también para financiar la ciencia. Nadie está diciendo que sustituya a la financiación pública, pero gracias a ellos y a otras personas tenemos muchísimo equipamiento en el laboratorio, eh, yo tengo la oportunidad de desarrollar mi, pro mi propio proyecto, o sea que no es tan mala la financiación privada con donaciones. Bueno, pues eh, Sara, mil gracias. Gracias. Eh, pues podemos... Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo y que nos hayas eh, proporcionado una información y una comunicación sobre todo de persona a persona eh, de altísima relevancia en estos momentos. Eh, fuerte abrazo para Gracias, Adriana, por esta oportunidad. Y también si hay alguien escuchándonos al otro lado de la pantalla, eh, que se sientan libres de, de preguntar lo que sea, si tienen alguna duda del coronavirus eh, yo me ofrezco voluntaria para contestarlas porque al final la información es poder uh -huh. y, y el miedo se quita muchas veces con información o sea uh -huh. que cualquier pregunta que tengan los potenciales oyentes estoy totalmente a su disposición Ok, perfecto pues nada de aquí nos despedimos este es un espacio, me gusta cerrar con lo mismo, sin maquillaje, como yo, podéis ver que no uso maquillaje, sin andamiajes, de momento. Eh, un espacio sin ediciones, con interrupciones y eh, un espacio en igualdad de condiciones y preocupaciones. Así que eh, hasta mañana en otro momento de En Profundidad. Un fuerte abrazo. Gracias, Ariana. <ríe>